En el complejo mundo de los negocios de hoy, diversas regulaciones de compliance instan a las empresas a contar con procesos para prevenir relacionarse con prácticas de lavado de dinero, financiamiento de actividades ilícitas e incluso relación con personas políticamente expuestas. Desconocer o dejar de cumplir con las regulaciones vigentes puede resultar muy costoso para tu empresa, tu reputación y para la continuidad de tus negocios. La mejor forma de asegurar que tu empresa cumple con las regulaciones relacionadas con estos temas es contar con un proceso eficiente de Due Diligence. Construir una estrategia sólida e integral de compliance se vuelve mucho más sencillo y efectivo con las soluciones de Cial donan Bradstreet. Cial donan Bradstreet entiende perfectamente las necesidades de las empresas con un gran potencial de crecimiento como la tuya. Por eso creamos... Compliance Onboard. Compliance Onboard te dará la seguridad de obtener información confiable y actualizada y hará tus procesos de due diligence más eficientes. Compliance Onboard es una plataforma de acceso a información confiable y actualizada. Pone en tus manos herramientas inteligentes para realizar investigaciones que cumplan con tus criterios específicos. Compliance Onboard cuenta con una interfaz amigable y fácil de utilizar que te da acceso a la información más robusta y confiable del mercado. Su sistema se puede adaptar completamente a los procedimientos de compliance de tu empresa. En una sola plataforma podrás organizar tus investigaciones, guardar y ordenar tus resultados de forma eficiente y prevenir riesgos legales, comerciales y reputacionales. Compliance Onboard te permite realizar screenings simultáneos de personas y entidades en múltiples fuentes, tanto externas como en la propia base de datos de Cial Donan Bradstreet. Monitorea continuamente cambios en las investigaciones realizadas. Puedes guardar los resultados y generar reportes para auditorías. Descubre empresas vinculadas entre sí y sus accionistas en un árbol familiar corporativo para identificar a los beneficiarios finales y otras relaciones que podrían involucrar de manera indirecta a tu empresa. Con Compliance Onboard decía Cialdon Brass Bradstreet, fortalece tus acciones de due Diligence para tomar las mejores decisiones relacionadas con riesgos de compliance.